Muy bien. bien, arrancamos ¿Cuál fue el programa de televisión en el que más vergüenza pasaste? Tiro número uno ¿Vergüenza? No vale número uno, ¿no, ¿eh? ¿Puedes ah, ah, no, no vergüenza tirar? ¡Ese no! ¡Tiro no, número uno! No. No, no. bueno. ¡Ves no. <risa> no. Ah, no. Eh, A ah, ver, ¿qué ve haya pasado? Esa, vergüenza de haber... Sí, en un programa, en un programa, en este canal, en Movete... Eh, ya bien. la conté la anécdota, pero vale repetirla. Era cuando es recién estaba surgiendo el Chaqueño Palavicino que vino con toda la banda Movete a Cantar y había vendido 500.000 placas de un disco, entonces estaban ensayando para <risa> presentarse en el, en el bloque. Entonces yo me acerco y lo felicito, le digo, realmente te felicito, me encanta y no era él, era el de al lado. ¡No! No! <risa> que ellos, que... ¡Pobre, después oh, sí, no. te... Me río cuando no, le cuento, pero fue horrible ese momento. Y todos los gauchos Todos con no, no. el mismo sombrero! con pañuelo! ¡La misma con un ¡Como ¡No, no, no! Bueno, vamos con la próxima. Aquí llamás, ¿A quién llamas? No me contestes, vamos ¿sabes? a ver el día del amigo. ¿A Luciana Salazar o a Marcela Tauro? Oh, Tiro número dos: oh. Tauro o Salazar. ¡Ay, qué qué sí! Oh, ¡Ay, bueno, ¿quién? no? Vamos no, no, primero tinto? a Marcela Tauro, sí, sí, sí. porque eh, Luciana es familia. Yo soy el padrino de Matilda y somos familia nosotros, más que amigos. ¡Ah! ¡Cómo se Marcela, ¿Hubiera jurado vamos, que, a, que a Luciana? Vamos, por, por, por Luciana le llama para el Día de la Madre, para el Día de, la, de todo. Estamos hablando todo el tiempo. ¿Es verdad que no le están pasando la cuota a Luciana ya que están? Es verdad, mm, eh, mm, está con un tema mm. judicial muy fuerte. Eh, eh, es más, te cuento como en premisa que en estos días el señor se tendría que presentar a, a, a acotejar la firma del acuerdo que habían firmado y que no está cumpliendo desde hace un año y el juicio está avanzando. ¿Y estamos seguros que firmó eso? lo firmó delante de ella y sí, dijo Ivano, yo te no, firmo no, quedate tranquila tengo la copia. Ah, no, ¿cómo se firma? No tengo la copia ¿tenés la copia? yo tengo no, adelante un gusta, que, sí. tengo la oportunidad de preguntarle a Polina porque a Luciana nunca, nunca la podemos tener no te no bueno pero me gustaría tener la empatía de decir che, te firmaron algo te dijeron que te iban a cumplir no te cumplen no, pero no, en realidad en, en casa ¿qué pensamos? pero ¿por qué te tendría que pasar si no hay, digo, está ese debate ¿por qué te tendría que pasar si no es en la hija digo, tenés el acuerdo. ¿Cómo se llega a un acuerdo con alguien que no es el padre para que te pase una mensualidad Ay, no, no están qué? casados ¿no? ¿Sí? mi amor no cuando tenía el proyecto Luciana de ser mamá fue? Sí. Con, con sí. ¿Cómo, ¿Cómo surgió momento, esa firma en ese momento a partir de que eh, no podía gestar eh, a Matilda eh, y aquí hay un alquiler de, de, de una subrogación de vientre su pareja va a acompañar ese proceso y se compromete a legalmente, a legalmente. su pareja frente en ese momento Martín Redado frente a un escribano acompañar el proceso y previo al nacimiento de Matilda Matilda tiene ¿Será el 18? El, sería sí, el 18. Un año antes, será, no sé los tiempos. No sé, ah, claro, no sé cuándo. Y así fue, como hay un compromiso de. de no sé hasta qué tiempo, supongo que hasta la mayoría. Cinco puntos tenía el, el acuerdo. De firmar cinco ese, cláusulas. Cinco, cinco cláusulas. Donde está también la cifra que es en dólares. Está la cifra en dólares, claro. el tema de la propiedad, el tema de la obra social de la nena, el tema del colegio. La ah, Vivienda, colegio. Sí. Me imagino la cuota alimentaria hasta, hasta los 18 años Todo eso pertenecía hay, a una cifra punto... Perdón, Charlimo, sí. vos tenés sí. Sí. Bueno, entonces hablamos de Alimentos sí. Sí. La educación sí. Sí. Salud, salud, sí, la edad, la vivienda, la vivienda y hasta los 18 años. Bien, y todo eso en una cifra o además de la cifra todos esos. No, no, puntos? era un, no. Un, una cifra, una por por cifra que abarca ah, todo. La, Combo. Y, hace que no ah, claro. ¿Y hace cuánto que no cumple? Hace más de un año. ¿Se actualiza esa cifra? Es ¿En que no. dólares? Se actualiza no, no? No, solo, mi no, no, no, amor. Solo no, claro, claro, claro, claro. claro, claro. claro, claro. se actualiza. Quiero claro, hablar claro, claro. claro, claro, claro. de lo que no sé, pero sí se. No, se actualiza solo si es en dólares. claro, Bien. Hace sí. un año que no se cumple. Sí, no ¿Y esto se... era con transferencia bancaria? ¿Cómo no, que en sí? Una bueno, en una escribanía. En donde una escribanía. se firmó una el acuerdo se, se ¿Y por qué lo dejó de hacer él? ¿El qué, qué, ¿Qué le dice? ¿Ellos tienen diálogo? No tienen diálogo. No tienen diálogo. ¿Se tienen bloqueados? La... Se tienen bloqueados. Okay, Hay que... una denuncia por hostigamiento también. ¿De la quién a quién? De parte, según ella, de parte de Redrado. ¿Redrado la habría, la habría o está la denuncia? La está presentando por hostigamiento de parte de ella hacia él. De parte, bueno, primero fue de exacto de y después de ahora ella contra él. Ahora de ella contra no él. Claro, porque aparecieron una serie de tweets que al parecer Correcto. son de eh, algunos haters que serían comprobados de que habían sido, que eran en contra de ella y a favor de él y como que cambiaban de nombre. No sé bien cómo es el tema, es así, ¿no? Sí, es así. Sí.